Muy bien, estamos en este espacio de entrevistas y que nos permita también el, el programa poder conocer a eh, distintas personas que aportan todos los días, que son parte de nuestro país, eh, que están en un tema de activismo, de defensa de los mismos derechos, de buscar eh, cambiar también nuestra sociedad en ese sentido, de que busquemos escenarios que nos permitan hablar de temáticas que hasta... Hace no, no mucho, realmente no se los tocaba, no se los visibilizaba. Y estamos hablando precisamente de, de los colectivos. Por ejemplo, del de colectivo LGBT, eh, LGBT en todo caso, de hablar de, de los derechos, hablar de la igualdad de oportunidades eh, y de esto que nos tiene que hacer crecer como sociedad sin duda alguna. Hoy hemos invitado a Cristian Frías, él es el luchador, es activista y está eh, precisamente en este escenario. Es un gusto para mí pues poder eh, entrevistarte, Cristian. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, a ver si me voy a bajar la bandana. <risa> es así como se presenta. A ver, sí. eh, ver Cristian. Eh, cuéntame un poco de ti, ¿por qué yo decía es importante visibilizar, conocer, empezar a tocar también estos temas que nos permitan analizarnos como sociedad, cómo estamos, cuánto hemos avanzado y todavía hay estructuras muy conservadoras, tenemos que reconocerlo y están presentes, pero hablemos de estos temas. Bueno, o sea, para comenzar, este es un gran escenario para visibilizarse, o sea, en mi caso, yo lo he decidido hacer porque eh, para mí era muy importante mostrarme por quién yo soy, entonces yo he dicho, bueno, tengo la oportunidad ahora, yo antes luchaba con máscara, uh -huh. me saqué la máscara, primero yo luchaba sin la bandera del orgullo y luego ya me puse la bandera porque dije, ya, tengo la oportunidad de dar a conocer a este, a esta, a este sector, ¿no? Y como dices, es un sector muy vulnerado, es un sector del que no se habla en muchos espacios y si se habla, no se habla muy correctamente también, ¿no? De hecho, tenemos que empezar, yo decía, de construirnos en tema de, de la misma sociedad y cómo, en qué parámetros eh, eh, hemos, eh, hemos sido educados y, y a partir de ello toquemos estos temas. Me gustaría conocerte inicialmente, Cristian. Eh, ¿Tú cuántos años tienes? ¿Hace cuánto que, que, que estás como luchador, que, que te gusta? ¿Cómo, ¿Cómo te animaste? Bueno, eh, uh -huh. mi historia con la lucha libre es todo un chenco. A ver, coméntame un poco. <ríe> o sea, yo cuando tenía mis 15 años más o uh -huh. menos... Eh, yo vivía esas veces en Villalcarmen, entonces en el Puente Minaza hubo una presentación de lucha libre. Entonces yo fui a ver esa presentación y entonces como que siempre me gustaba la lucha libre, entonces me entré a los camerinos, me fui a hablar con los luchadores, así bien dot, uh -huh. Y les dije, ¿no? O sea, que yo quería entrenar. Porque la verdad a mí desde niño siempre me gustó el tema de la lucha libre, desde muy pequeño. Uh -huh. Entonces dije, pucha, siempre es algo que quería hacer. Hasta ese entonces lo que había entrenado era capoeira, y alguno que otro deporte, pero no algo como la lucha libre. Entonces dije, no, este es el momento. Entonces les fui a hablar. Y bueno, ahí comenzó mi viaje con la lucha libre. O sea, no hay aquí una, como una academia como tal, digamos, como tienes, digamos, academias de kickboxing, de boxeo. Digamos en, el, digamos, en el estadio tienes asociaciones y federaciones, ¿no? En el tema de la lucha libre son agrupaciones que a veces reciben gente para entrenarla y ya a partir de eso ya puedes empezar a luchar. A partir de eso, y a Cristian, entonces, dice ella, no, tengo que entrar y tengo la oportunidad. Sí. ¿Cuántos años estás en esto? Estoy ahorita como unos 11 años. No lo he hecho de corrido porque he tenido situaciones un poco de problemas de salud. En el 2016 lo tuve que dejar por problemas de salud. el 2013 igual lo dejé por unos problemas personales hasta el 2015. Entonces fue dejarlo, volverlo a retomar, volverlo a dejar. Entonces fue doloroso hasta eso porque... Para mí la lucha libre es poderme expresar de otra manera. Entonces es algo muy mío para mí, yo lo siento algo muy mío. Y no precisamente porque diga, sin la lucha libre no existo, sino es porque lo siento parte de mí. Siento algo que, o sea, la lucha libre me permite decir y hacer. ¿Cuándo empiezas tú a, a decirme voy a visibilizar, y empiezo a llevar eh, los colores y, y, y mostrarte? Sí, ¿no? ¿Cuándo tú ya notas aquello? Bueno, el, cuando me saqué la máscara fue para el 2016, cuando ya estaba volviendo a entrenar. Lo tuve que dejar un tiempo ahí. Entonces, ya en 2017, cuando vuelvo a entrenar, ya estaba otra vez luchando, pero ya no tan seguido. Entonces, me saqué la máscara totalmente. Ya estaba con un traje, con este chaleco, pero sin la bandera. Y entraba con los guantes igual, con un pantalón que era de mi anterior traje cuando usaba máscara. Y el 2017 ya empecé como que a pensar, ¿y si pongo la bandera? Entonces ahí ya me entró, digamos, esa, ese pensamiento de poner la bandera, ¿no? Y en 2018 ya lo pude hacer. Entonces ya puse la bandera. A un amigo le dije, por favor, confecciona y costura la bandera en el traje. Y un activista que estaba vendiendo las, las bandanas, me parecía así súper genial a mí, que me encantan las bandanas, le dije, pucha, genial, así es como el es destino. El, es, es el toque ideal para mi traje. Ese es un sí. complemento perfecto. Puta, sí, ya se era de... Tengo que comprar esa bandana, sí, y creo que ese rato yo ya no creo que se lo esperaba que iba a ser para el tema de la lucha libre, ¿no? Y entonces cuando ya lo vio lo, lo, que, digamos, que yo estaba luchando con la bandana, y igual sí, ahora de que estaba súper feliz, me dijo, wow, qué súper y todo, así yo, estaba súper feliz también con eso. Y todo. bueno, ¿cuál fue el, el, um, la, eh, el entorno cuando tú dices, quiero, quiero llevar el color y quiero tener la bandana que me identifique? y que identifique a, a este grupo de personas que también estamos ahí muy presentes y luchando todo el rato. Bueno, o sea, la reacción inicial, uh -huh. no te podría decir así como ha sido la reacción de cada luchador, porque así directamente a que me hayan dicho algo, no lo han hecho, pero sí he visto así como que miradas así de que, qué le pasa a este mena, ¿sí? Uh -huh. O también, digamos, gente que me preguntaba, ¿y por qué los colores? digamos O sea, directamente no lo asociaban con el tema de la homosexualidad, quizás. Y bueno, para mí siempre era muy importante mostrarme por quién soy. O sea, yo soy abiertamente gay eh, con mis amigos, con mi familia, en el trabajo. Entonces no tengo por qué ocultarlo, digamos. Entonces, pues pensar, pues ya, eso es algo tan personal. Y bueno, va, a haber, va a haber reacciones buenas, va a haber reacciones malas, como en todo, ¿no? Y bueno, he dicho ya. Es parte del proceso de visibilizar también, ¿no? O sea, no todo va a ser color de rosa, pero tampoco, digamos, este es el primer paso para dar más cosas, ¿no? Para empezar a visibilizarlo más. Bueno, de repente no, no, no encuentras esa, esa reacción directa que te, que te hayan dicho, pero hay otras personas y otro entorno o el público que sí, que sí se refirió a, a la forma en la que tú te estás presentando, ¿o no? Sí, precisamente uh -huh. a partir de algunas notas, uh -huh. pude ver que algunas personas que creo que no sabían que yo era gay, cambiaron su trato directo conmigo, por ejemplo, así personas que no eran muy cercanas, pero o sea, ya directamente así me saludaban de otra manera, ya evitaban tener contacto conmigo. Lo más típico, te borran de las redes sociales, algunas veces me han llegado amenazas al Facebook, entonces, también es parte de la visibilización, yo creo. Entonces, tienes que lidiar con estos trolls de internet a veces, con estas reacciones negativas, porque también te eso te da la fuerza y te reafirma de por qué estás haciendo esto. En mi caso es muy importante porque yo siento de que mi premisa principal es tratar de ser ese héroe que yo necesitaba cuando era niño o cuando era joven, cuando estaba descubriendo quién yo era. ¿Tú cuándo descubres eso precisamente? ¿Qué edad tenías más o menos? Yo calculo que alrededor de mis 13, 14 años. O sea, desde pequeño y ya como que notaba ciertas cosas. A mis 13, 14 años o sea, ya me empezaron a perder los chicos entré en una crisis de existencia muy fuerte porque hasta ese momento todo lo que se me decía sobre la homosexualidad Yo estudié nunca en, en un colegio católico, entonces por los mismos padres de familia, por los compañeros o sea que Siempre la palabra maricón, la palabra gay es un insulto, siempre se usa de una manera peyorativa Entonces era como que cuando eres joven y escuchas eso y estás diciendo, descubriendo quién eres, es traumático porque sientes de que te están atacando directamente a ti, sientes de que esto está dirigido hacia ti, sientes de que realmente por ser gay eres débil, eres cobarde, eres menos fuerte, o sea, no me, no me refiero al tema físico, sino en general, porque siempre se asocia ese de la homosexualidad, el tema del maricón, el tema del gay, a que seas más débil, ¿no? Entonces, yo crecí con muchos estigmas. y yo, te soy sincero, o sea, hasta ahora yo tengo, mantengo muchos de esos estigmas, pero yo quiero cambiar eso en la manera de cómo eh, las personas, digamos, entienden lo que es ser gay realmente. Porque, o sea, el hecho de que me presente como un luchador abiertamente gay, yo también creo que abre las puertas a lo que es los estereotipos, ¿no? O sea, se piensa de que un luchador siempre va a ser el, el macho y el, todo esto, ¿no? Pero en este caso yo soy un luchador abiertamente gay, Así como también digamos, no se debería asociar también lo femenino con lo débil, o sea, me voy al hecho de que me decían, en algún momento yo recibía ataques, me decían, ah, no, es que tú te presentas así, ¿por qué? Porque tú no quieres que te relacionen con los gays, porque los gays son amanerados, son afeminados. Si yo fuera amanerado y afeminado, yo lo haría con mucha honra, yo sería Ajá. así, pero ese es mi carácter, digamos. Y yo creo que también hay, hay que romper el prejuicio, ¿no? O sea, los, los hombres heterosexuales pueden ser femeninos, pueden ser amanerados y no tendría que ser un motivo de burla. Así como también hay gays que, digamos, hacen este tipo de deportes, ahí podemos ir rompiendo lo que es el prejuicio del macho, ¿no? Cristian, mira, eh, hay tantas cosas que tú, que tú señalas ya como, como una forma de vida, de decirlo abiertamente, yo soy, yo soy gay y, y yo me muestro como soy, que sirva también como un referente indirectamente en qué sentido, en que muchas personas empiecen a hacer prevalecer sus derechos, eh, porque todavía en nuestra sociedad lo ocultan, son muy pocos los que salen, por todo lo que implica, lo que ha implicado durante todo este tiempo, ¿no? eh, la discriminación, eh, el aislamiento y todas aquellas concepciones que, que se tiene en la sociedad. Eh, hoy todavía tenemos casos, eh, ¿tú recuerdas casos de, si no está bien, si bien no está tipificado el tema de, de, de, de la misma forma de proceder, por ejemplo el asesinato un crimen de odio, que decimos eh, lo que sucedió en la ciudad del Alto, el caso de Dayana que es el primero con sentencia, pero todavía hay sectores en la sociedad que están muy conservadas, con una visión muy conservada, conservada en ese sentido. ¿Cómo trabajan ustedes en, en eso? O sea, ¿Les da fortaleza? El mostrarte tú es una forma de fortaleza para, para decir, hablemos del tema y hablemos de la situación y hablemos de, de la misma igualdad para todos los ciudadanos. Yo creo que sí, y, no, y está mal que diga creo, yo siento que sí, porque... Al mostrarme por quién soy, digamos, siento de que estoy mostrando de que las personas homosexuales existimos en todos los ámbitos. Porque como así hay personas gay, lesbianas, transexuales, en todos los trabajos, porque a veces se encasillan en que solo estamos en un, en un sector que no existimos a la luz pública, que se nos debería censurar, que no deberíamos aparecer en muchos lugares públicos, yo siento que por mostrarse por quién eres ese primer paso. Y es muy comprensible que muchas personas no se quieran mostrar. Yo te hablo, yo he sufrido ataques homofóbicos, a veces en la calle, a veces insultos, ni siquiera que cuando estaba con mi pareja, digamos, alguna vez cuando estaba con un amigo, así hablando, charlando, ya nos empezaban a gritar maricones, nos empiezan a lanzar insultos, algunas veces me llegaban mensajes de amenazas, como te digo, he perdido mucha gente muy cercana a mi vida por este tema, entonces yo creo que es momento de que la gente empiece a aceptar de que las personas de diversidad sexual y de género estamos en todos los planos de, de la sociedad, que no tenemos que ser excluidos, no tenemos que ser marginados. Por eso es que muchas veces, hasta cuando existen estos ataques, la gente no se anima a denunciar. Porque, digamos, si tú eres una persona de closet, te atacan por ser homosexual, sufres un ataque, ¿A quién vas a recurrir? ¿No vas a...? O sea, recurrir y buscar ayuda sería revelar tu identidad sexual, tu identidad de género. Es muy complicado. Y la verdad, por ejemplo, yo el otro día leía el caso de Daniel Zamudio, eh, Si no estoy mal Daniel Zamudio, a riesgo de equivocarme con el nombre, era un caso en Chile muy famoso que pasó, de un joven homosexual que lo mataron por su condición sexual. Y por a través de este asesinato se crea toda una ley allá en Chile donde se castiga lo que es los crímenes por odio. Entonces yo creo que aquí necesitamos tipificar esos crímenes igual. ¿Cuántos crímenes habla? Por ejemplo, te hablo de violaciones correctivas, te hablo de agresiones, el mismo bullying en los colegios. El colegio no es un lugar seguro para las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero. Nos educan para atacar lo diferente muchas veces. Mira, justo hablabas tú ya, yendo al, al panorama internacional, y eso es lo que quería comentarte. Eh, la mayor asociación eh, de defensa del colectivo LGTBI del mundo, por ejemplo, ha hecho eh, en las últimas horas un, una presentación y decía lo siguiente, esto es para que nosotros vayamos analizando, un mapa del mundo y, de, y dos colores, en 70 países ser gay o lesbiana es ilegal, y en muchos puede ser incluso letal, en 123 naciones mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no está castigado y, y bueno, hay países que empiezan a haber eh, normativas que permitan esto que decíamos ciudadanos, todos por igual, no de primera ni de segunda, con todos con los mismos derechos aunque cuesta poder eh, entender la ley de identidad de género generó mucha polémica, si bien no se hablaba de, de varios ámbitos sino de, de algunos eh, ha tenido que ir a revisión al Tribunal Constitucional. Entonces, aquí quiero llegar con esto, eh, Cristian. Eh, uno a reconocer el, lo que tú estás haciendo, que se visibilice, que se muestre como parte de la sociedad, que lo hagas así con mucho orgullo, y que también seas un referente para muchos otros jóvenes que nos están viendo en este momento y que sea un referente también para que como sociedad empecemos a hablar y, y a veces hasta deconstruirnos de así, a veces hasta en ese sentido porque Aquí tenemos leyes y normas. La 045 es base para nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero hacerte una consulta más, Cristian. ¿Cómo se presenta? ¿Cuál es el nombre para presentarte como luchadora? Bueno, antes de, de acabar la nota, estaba viendo de que estaba mostrando algunas fotografías. Uh -huh. Sí. Esos son algunos de mis trabajos. Eh, yo igual uh -huh. hago trabajo de fotografía, soy diseñador gráfico y hago trabajo de ilustración. Ah, estaba sí. viendo que estaba mostrando algunos trabajitos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en estos trabajos igual trato de visibilizar muchas veces lo que es la temática. Cuando se puede, cuando hay la oportunidad, y bueno, y tratar de mostrarlo en los diferentes aspectos de mi, en los diferentes planos de mi vida, ¿no? Y al respecto a tu pregunta, ¿cómo me presento en el ring? Solo como Crash. Como Crash, ese crash. es el nombre. Crash. Crash. crash. Sí, y bueno, y el tema de mi entrada es eh, entre poetas y presos, Ajá. de la raíz. Me encanta el tema, si bien no habla directamente del tema de la sexualidad, pero es un tema de revolución, es un tema de lucha, es un tema de ideales, entonces es lo que yo soy. O sea, yo no he creado un personaje para el ring, yo me muestro por quién soy. No necesito decir soy el mejor luchador ahí arriba, necesito solo mostrarme por quién soy. Y es como lo que decía el caso de la Misa España, ahí desató un, una olla de, de transfobia pero tremenda y un poco yo me apego a lo que ella decía. Yo no necesito ganar, solo necesito estar aquí para que la gente sepa y es lo mismo en mi caso. Yo no necesito ser el mejor luchador actualmente. Voy a entrenar duro para tratar de serlo, pero con tal de subir al ring, a ese ring, subir con esta bandera, siento que ya lo estoy haciendo. Siento que ya estoy haciendo algo. Y así te hemos conocido, lo has mostrado, por eso lo hemos invitado. lo Ya lo vimos ubicado hace días. Y bueno, qué gusto que nos acompañes, eh, Cristian. Y mucha fuerza y éxito en todo. <risa> Gracias. Ah, sí, gracias, nos en los estudios nosotros nos vamos a una pausa en instantes retornamos que con nosotros esto es la noche al día